Hoy tenemos la, el placer de contar con la presencia de uno de los grandes autores argentinos de la actualidad, Marcelo Di Marco. Eh, un placer tenerte y muchas gracias por, por estar aquí. Vamos a hablar del oficio literario y vamos a hablar este, sobre todo de, de su último libro, eh, de cuentos La mayor astucia del demonio, que acaba de publicar Zona Borde y ya no quedan. <risa> eh, y, y también, bueno, de lo próximo, en fin. Voy a hacer, aunque eh, lo conocemos bastante, eh, voy a leer brevemente unas líneas biográficas que voy a, voy a hacer un, un mix ahí de contra Poeta, narrador y ensayista Marcelo Di Marco ha publicado títulos ampliamente difundidos en el país y en el extranjero como Taser de corte y corrección, Hacer el verso, Atreverse a escribir, Atreverse a corregir que sintetizan su reconocida experiencia en la coordinación de grupos de escritura apasionado por el cine y la ficción de horror dictó talleres de literatura fantástica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA fue secretario de redacción de la revista La Cosa y fundó el círculo de escritores La Valla de Carfax hay algo también que me gustaría leer de, de la solapa de la mayor astucia del demonio porque hay algo muy significativo que, que dicen los editores eh, son a borde eh, Laura Masolo y José Ursi bueno esto no de ya publicaste más de una docena de libros entre ensayo poesía y narrativa eh, esto de la fértil sequedad que me parece muy preciso la fértil sequedad de su prosa de ficción y una inventiva forjada con elementos realistas, psicológicos y sobrenaturales conducen al lector hacia insospechados extremos de crueldad y violencia en www.tcic.com.ar que es el canal el Taller de Corte y Corrección Puede averiguarse mucho más sobre la vida y obra de este autor Bueno, que acá dice que en zona borde tiene el orgullo de incluir en su catálogo de literatura contemporánea eh, Tengo, por supuesto, porque mi, mi, mi acercamiento a, a la obra de, de Di Marco fue a través de este libro Que no sé si es la primera edición Sí, esta sí, la primera Ya que vos me lo firmaste en un momento cuando nos vimos la primera vez este, Que está, bueno, se ve usado Bastante baqueteado Bastante baqueteado, digamos este, que fue el Taller de Corte y Corrección, que es Taller de Corte y Corrección, porque bueno, sos autor de este libro que sigue estando. Eh, tengo muchos recuerdos, este, no recuerdo dónde lo compré, sí veo que me salió 16,50. Eh, o sea que... Yo te voy a decir dónde lo compró un eh, lector de Río Cuarto. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, este, estaba en una librería y de repente descubre, hay toda una, una especie de estantería, con cómo ser plomero, cómo, este, cómo bobinar motores, no. ¿no? No. Te, te lo aseguro. No. El tipo descubrió ese libro, taller, claro, ¿no? el tipo dio taller y lo mandaron ahí, con la plomería y gasista y, y afines, viste. Eso? Pues eso, buenísimo, buenísimo. Che, una pregunta, perdón. ¿Cómo se oye? O sea, ¿esto está funcionando? No, pareciera que no. Vale, ah, no sé, porque creo que sí. Ese sí. A ver, a ver, ahora cómo se oye. ¿Listo? Sí. ¿Ya bueno, ahí está. O sea, creo Escuchas que está más cómodo con el aviva Viva Voz. Taller de reparación de micrófono. <risa> es fácil. Sí. Bueno, eh, por supuesto, eh, cabe destacar todo tu, tu aspecto, digamos, de maestro de escritores. Porque bueno, este libro eh, fue una gran apertura, creo yo, para la, la difusión de, de, del trabajo sobre el oficio literario y, eh, y el modo tan particular, tan bueno, desde el humor y la profundidad, combinada con el humor y con, con, con el entre, lo entretenido que es, no así divertido, ¿no? La, la diferencia entre, entre divertimiento y entretenimiento, que es este acercarse a la tarea de, de la escritura. Uh -huh. eh, así que bueno, eso, ¿no? O sea, quería destacar la, la generosidad tuya como maestro... Eh, que no te he tenido yo como maestro directamente, pero, pero bueno, a la vez el puente que hace para acercarnos a los lectores y a los escritores a otros maestros, ¿no? A la, a la, es una guía de lectura, es bueno, es, eh, es un libro que se sigue, que acompaña. Vale. Eh, bueno, por otro lado quería eh, referirme, eh, vos publicaste Victoria entre las sombras, esta novela en el. Eh, 2012, 2012, 2012. 2012 y 2013 también volvió a salir. 2012 y salió en 2013, sí. volvió a salir. Eh, que publicó Sudamericana y, y bueno, está este libro de cuentos eh, eh, maravilloso. Y bueno, vamos a quería hablar sobre eso, preguntarte sobre eso. En realidad tengo muchas cosas para preguntarte. Y después también está este libro de poesía hermoso, eh, Carmena Marina, dedicado a Nomi, Gracias. que es también un mundo en sí mismo. Eh, y bueno, todo esto convive. Están todos los libros acá. Eh, quería decir que es, eh, digamos, es maravilloso cuando nos pasa como lectores, cuando nos metemos en una obra, ¿no? Cuando estamos leyendo un cuento, una novela este, de algún autor y nos metemos en esa obra eh, y sentimos, bueno, este, que, que la lectura nos engancha, que nos atrapa, que nos deslumbra, que nos acompaña. Eh, bueno, y considero de ella que ocurre todo eso cuando uno te lee eh, pero que hay un, una cosa ligeramente diferente que quiero marcar eh, que me, me resulta muy inquietante y, y al menos, bueno, me pasó por supuesto leyendo la novela un texto conmovedor, entrañable, atrapante también y el impacto de estos cuentos que me hace pensar que más que entrar como lector en, en, en el texto más que meternos en el texto Es como si el texto se metiera en nosotros Como lectores eh, Uno puede decir Sí, bueno, me metí en la ficción O sea, se suele decir eso no Me sumergí en, en la lectura, en ese mundo del autor Bueno, en este caso Creo que más que eso Lo que ocurre es que esa ficción y esos textos Se meten en uno como lectores eh, Se meten con uno Y se meten en, en la vida cotidiana eh, Me trajo también un, un recuerdo muy particular que es a mí, como lectora a los 11 años más o menos, este, eh, leyendo por primera vez a Horacio Quiroga, miento, había leído ya Los Cuentos de la Selva, pero leyendo por primera vez el amor de Plumas. Ajá. Me acuerdo de un lugar donde estaba leyendo, que estaba preparándome para un examen. Este, que tenía que dar libre en el secundario y tenía que leer eso y estaba en una mesa en un lugar como en penumbra con un, una lámpara potente y estaba solo el, el texto y un almohadón y... <risa> <risa> pero fue muy impactante porque recuerdo estas cosas que por ahí nos pasan cuando vemos una película que, que te impacta alguna imagen físicamente ¿no? uh -huh. eh, y hago otro paréntesis en algún momento hemos hecho un reportaje una entrevista para la balandra donde mencionaste este, algo de, una anécdota de una lectura este que te ha impactado muchísimo, de Chico eh, eh, no me acuerdo del texto, pero una cantimplora que un personaje tomaba sí. y que tenía el cuello desgarrado Sí, lo, los mayores que están acá y de paso les agradezco a todos el hecho de que hayan venido sí Muchísimas gracias No, por favor eh, La fiera cebada de Cumaono mm -hmm. ¿Mm? Yo ese libro lo, lo leí cuando era muy chiquito eh, está escrito por un coronel eh, que vivió en la cacería del tigre de Bengala y cuenta eh, que a uno de los, de los que desgarró el tigre le dan de beber agua para reconfortarlo y el agua se le cae por el cuello ¿eh? porque tenía el cuello abierto tenía la garganta abierta y el agua se corría y vean, miren, habría que filmar las caras de todos ustedes ¿eh? ¿por qué? porque ahí se evidencia aquello que eh, decía recién Fernanda eh, la literatura se mete de prepo ¿Mm? una cosa es estar tratando de entrar en un texto que te dice es muy peligroso andar por los bosques de infestados de tira de bengala sobre todo cuando estos han probado carne humana ¿ves? porque... bueno, es, evidentemente que es peligrosísimo pero no, la cuestión es meterlo en acción eso y eso se te mete de prepo uno trata de entrar en el texto pero en la buena literatura, la buena literatura se te impone. Es muy prepotente. Sí, bueno, eso justamente pasa. Y me acordé de esa imagen, o leyendo el final del Las Món de Plumas, me acuerdo perfectamente de estar leyendo esa bola viviente y viscosa, cuando sí. el personaje de Jordán hace el tajo en el almohadón, vuelan unas plumas y, aparte, empieza a contar Quiroga que la, de las patas velludas primero, como que no va Exacto. directo a... Y lo de la bola viviente y viscosa, ahí fue este, como un sacudón así. Y me acordaba que vos habías dicho eso, ¿no? que en tu narrativa buscabas, o que eso estaba ahí, o que era algo que sí, sí. procuraba justamente eh, ser concreto de sacudir los sentidos del lector. Sí. Y bueno, y a mí como lector, y creo que no soy original en decirlo porque a otros lectores que han leído la mayor especial de Mule les ha pasado, este, sentí eso. O sea, hay algo que se mete, hay algo que, que el texto avanza sobre uno, eh, y lo invade y bueno y deslumbra, por supuesto, y es muy perturbador. Eh, hay una eh, un, también un pasaje de Rafael, de la obra de teatro de Abelardo Castillo, que es algo que dice Edgar Allan Poe, no sé si Edgar Allan Poe lo dijo finalmente, o es algo que Abelardo a le atribuye a Edgar, lo podría haber dicho tranquilamente, y es así, no me acuerdo, eh, perdonen. Eh, dice algo así como que eh, el miedo nos vuelve niños, por eso yo les enseñé a los hombres a tener miedo. Eh, hay algo, como digo, muy perturbador en, en, en este libro porque ya desde el prólogo, o ese pequeño prólogo que hay, que, que convoca, además que convoca, eh, ya una vez que uno lo está leyendo ya es tarde, digamos. Claro. O sea, ya cuando estás leyendo eso que dice que puede ser eh, peligroso entrar en... o las cosas que pueden pasar mientras uno lo está leyendo, bueno, ya ahí hay como una especie de, de, de sin retorno. Magnífico, porque tal como dice Sorrentino en, en la contratapa, es un, un lujo poder leer estos textos, es un, un placer como lector este, y usa la figura de delicioso estremecimiento. ¿no? Este, a mí también se me venía algo así después de leer eso, ¿no? como una gozosa incomodidad, uh -huh. porque hay algo que, que nos incomoda, porque de hecho eh, dejas de alguna manera con el libro, o sea el libro como objeto ¿no? que parece cerrado es como una especie de puerta, de otra puerta eh, entreabierta, está ahí, uno lo puede abrir ya cuando uno lo abre, una vez abierto no hay devolución, no uno no lo va a querer devolver a parte. Tratá de bajarte del trencito, ¿no? una vez que empezó a andar Claro, hay porque bueno y bueno, y eso eh, sucede y aparte no es algo que es una amenaza al comienzo de, del libro y después bueno, uno lee los cuentos, no, no, no, es así y me acuerdo de Laura diciendo en la presentación justamente de sí. este libro que le ha impactado tanto que el primer, el primer cuento, este, fin de curso y que todos los cuentos son así. Eh, creo que después de leer estos cuentos y releerlos, incluso pienso, por ejemplo, ahora en Más Allá del Ventanal, que bueno, cierto lector o lectora pueden haber soñado a la noche, tenido la pesadilla de haberse olvidado la persiana abierta uh -huh. de una de las ventanas, eh, o ir a un lugar donde hay una fiesta y donde hay una araña con caireles, este, donde hay un acuario, ¿no? O sea, puede ser muy inquietante eh, y, y creo que justamente, vuelvo a eso de la puerta, ¿no? Creo que Di Marco logra dejar una puerta entreabierta pero que una vez que espiaste un poquito ya te agarró eh, que nos conecta con esa capacidad de asombro de la niñez o sea, eh, me acordé de esa lectura mía del Almón de plumas donde era niña y donde me espanté y me sacudí en, en la silla leyéndolo como si fuera una película que nunca me había pasado con un texto este, por supuesto me fascinó pues, leer a era Poe y Lovecraft tipo este lector así así de bueno, estos autores pero bueno eso creo que es así que nos conecta con uh -huh. con esa inocencia de la niñez con el eh, digamos eh, el agregado inquietante de que ya no somos niños entonces claro. es el adulto y el niño movido por todo esto eh, Es maravillosa también la alquimia de, de, de niveles de lenguaje El contraste que, que ocurre también con esta, esta zona A veces este nivel más realista Donde aparecen giros de, de, muy actuales y muy, muy de la calle con, con pasajes totalmente poéticos y líricos de, Oscuros y románticos no Y como un contraste muy... también... Eh, inquietante y de una belleza este, realmente destacable y bueno y sobre todo quería decir eso que, que me pasó a mí que recomiendo eh, ampliamente su lectura y para quien tenga el problema de que el chico no le lee por ejemplo cosas así bueno eh, yo creo que va a ser infalible leer cualquiera de estos textos eh, realmente eh, con acompañamiento de adultos. ¿no? Con acompañamiento de adultos, sí, porque no sabe que puede no no, puede. no, no, realmente es como un objeto que uno lo, lo tiene ahí, ¿no? Joder. Aparte, veo que en la tapa dice: No había visto. Vicky. Sí, Vicky, después. Eh, pero bueno, realmente es así, o sea, no lo hago para eh, hacerme el personaje. Realmente me pasó, me conecté así con la lectura y creo que eso le pasa a, a, a los lectores que no tenían <risa> la, la felicidad de poder encontrarse con este libro. Eh, y volvemos a hablar también de tu próximo proyecto eh, Me gustaría preguntarte, ya que hablamos y sabemos todo este tema de tu, de tu experiencia como maestro de, de escritores y, y Cuando se sabe tanto de, de, del, del oficio, ¿no? cuando conoces las herramientas y los procedimientos para eh, construir una historia eh, Pensando también en el escritor como una especie de mago, ¿no? Que, que conoce todos los trucos y los puede poner en, en marcha ¿cómo te las arreglas a la hora de escribir para darle espacio a lo que no sabe, a lo desconocido, digamos, como a lo mágico? Uh -huh. eh, ¿cómo haces para no, para no saber un poco? Ta. ¿se puede? Sí, se puede. Eh, yo no, no estoy de acuerdo con Raymond Chandler. él dice que cuanto uno más aprende sobre el arte de escribir, menos escribe yo la verdad que eso, honestamente, me, me parece una pose ¿no? porque no, no tiene mucha lógica ¿por qué? porque es lo mismo que si vos dijeras bueno, cuanto más sabes ingeniería menos, menos edificios vas a construir es al revés la cosa cuanto más sabes de los resortes de tu arte y yo estoy aprendiendo ojo, no, no me la creo y te agradezco mucho la lectura que hiciste porque es fascinante, me encanta ni mi abuela lo hubiera dicho mejor, pero a cada frase yo leía: Compre usted también. Así que bueno, hagan lo propio. Hagan lo propio. Este, tengo un, un presidente y una familia que mantener, ¿no? y aparte un parlamento, ya he dicho. Este, pero sí se puede, digamos. Es, es notable porque uno, digamos, vos, es como dice Stephen King: Vos tenés una caja de herramientas que sabés el uso, sabés cómo se llama cada cosa y tenés que tenerla apta para el momento en que aparezca una historia vos decís, bueno, ¿a dónde puede llevar esto? yo empiezo a... Eh, eh, veo, por ejemplo, una terapia de grupo eh, veo un señor que, que está diciendo cosas que bien podrían representarme a mí este, yo jamás pisé un consultorio psicológico, este, digamos, en lugar de... mis fantasmas, en lugar de demorfar al psiquiatra, le, me dan de demorfar a mí esa, esa sería la clave. Es una actividad que la recomiendo, la escritura, cuando uno tiene una, una infancia desgraciada como la que yo tuve, y este, te fortalece el hecho de ir descubriendo en tus personajes esos fantasmas, esas cosas que están siempre eh, latiendo en uno y que si no las sacás haces un desastre, ¿eh? directamente. Entonces, eso desconocido parte de una eh, idea un, un pedacito de idea una, una preocupación, por ejemplo ¿no? este levante la mano por favor la, a la persona a, a la que no le preocupa el tema de la inseguridad reinante hay algún loco que levantó la mano por ahí a vos no te preocupa ¿Vos? me parece muy bien somos unos cuantos que sí nos preocupan. Entonces, ¿qué pasa? Como esa preocupación yo la tengo porque tengo eh, una, una familia, tengo una nieta eh, de un año, tengo dos hijas maravillosas, este, me preocupa justamente el hecho de pensar que en algún momento, en algún momento, eso no puede estar más. ¿Por qué? Bueno, porque apareció un imbécil que, que con un arma te destruyó. Yo tengo un pensamiento sumamente militarizado al respecto. O sea, el, el pensamiento militar es ver, eh, digamos, qué puede ser lo peor que puede llegar a pasar. Entonces, eso lo puedo aplicar a una historia mía. Tengo este problema, la inseguridad. Vamos a aplicarlo, digamos, a aquella teoría de qué es lo peor que puede llegar a pasarle a uno, vamos a aplicarla ahí en el cuento a ver hasta dónde podemos estirar la cuerda. Y una vez que estiramos la cuerda, ahí vamos un poco más adelante eso es lo que pasa en el cuento Amante-esposo, por ejemplo en donde yo tenía una visión de una esposa que estaba siendo martirizada por el marido tanto psicológicamente como físicamente y, este, y yo pensaba que esta mujer cuando descubriese el arma que él tenía oculta en el banitori, porque ella se encierra para que el tipo no la mate a trompada eh, cuando descubre el arma yo pensé que lo que iba a hacer ella era directamente salir a sangre y fuego. En ningún momento pensé que ella iba a hacer eso. eso son cosas que uno lo descubrió. Ahora, una vez que descubre uno lo que va a pasar, esta mujer no sale, digamos, con el arma a, a liquidar al, al marido, eh, se pega un tiro ella directamente, eh, digo, bueno, ahora descubrí esto. Yo en ese momento la vi, en lugar de esta mujer salir, como yo pensaba en el plan previo, la vi que es ella la que se pega el tiro ¿eh? ahora, la gran pregunta es esta esto es como en el cuento la dama o el tigre, o sea, ¿qué puerta sale? ¿sale la dama o sale el tigre? ¿qué es lo que va a salir de ahí? si vos das una respuesta, no hay cuento Stockton te deja el, el, el latente ese final de acá hasta el fin de tus días ¿eh? directamente eh, ¿qué pasa? si en una situación de conflicto se muere él por justicia propia o en una situación de conflicto se muere ella por desesperación, no tenés cuento. Entonces, cuando uno descubre que esta mujer no va a salir a sangre y fuego para reventar a medio, sino que se va a reventar ella misma, tenés que entonces a ir, a, a ir al cajón de las herramientas y empezar a pensar en los finales de los cuentos que a vos te gusta leer. ¿Mm? A mí no me gusta leer un cuento, digamos, de un señor, este va. esto que, esto que pasó con este pequeño héroe el otro día. Este, el chico vio que le estaban poniendo la pistola en la cabeza a la madre y al, y al hijo y al hermano, perdón, al hermano menor y le pegó un tiro dos tiros en la cabeza al, al agresor ¿Mm? no hay cuento ahí no hay cuento, el, el tema ¿habría cuento ahí en el caso de que maten también a toda la familia como tenían planeado estos tipos? no, tampoco ni A ni B, siempre el cuento va por el lado de la cesta entonces es ahí que mi plan previo aparecieron unos ladrones que dio la casualidad que cuando se estaba produciendo este hecho de sangre en esta casa aparecen los ladrones ¿Mm? son gente muy habitual, lo, lo, lo reconocemos insisto con esto, si un ladrón le roba a un señor y ese señor lo mata, no hay cuento y si el ladrón además de robarle lo mata al tipo, no hay cuento, hay una noticia que desgraciadamente la vemos en todo, en todo lugar y a cada rato ¿Mm? eh, mientras las cosas sigan así lo vamos a seguir viendo, desgraciadamente yo el otro día en la conferencia que di, en la, la entrevista que di en, en Bolívar creo que la, la han visto, dije, y agárrense después de esta marcha la cantidad de, muer de mujeres muertas en actos de violencia que van a haber. y me equivoqué, no. no, desgraciadamente no me equivoqué lamento mucho no equivocarme, pero es la realidad entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que buscar el cuento en ese lugar, en esa franja incógnita y ahí es donde uno aplica el cajón de las herramientas y empezás a trabajar con el tema, por ejemplo, una herramienta clave para el narrador que es la elipsis. ¿eh? Elipsis significa ocultamiento, ocultamiento Me pongo en el punto de vista de los chorros ¿eh? que cuando oyen el tiro piensan que le están disparando a ellos y rajan. Se vio el otro día con el chiquito Vos disparás y el tipo raja, no se va a quedar porque no es estúpido. El tipo va a afanar en un lugar en donde realmente sabe que no hay armas. ¿Eh? Pero cuando apareció un tiro, raja. ¿Cuánto fue esto hace 20 años? Sí, sí. Y bueno, y la, y la cuestión es esa. Ahí es donde uno aplica, ¿ves? Se en funden, se funden las dos cosas. Primero un plan previo, una idea original. Mi preocupación, en ese caso, la inseguridad. Mi preocupación, la violencia familiar, la violencia doméstica. ¿Ves? Esta pobre mujer que se mira desnuda en el espejo y descubre todo un mapa de marcas de fijo este de puta que la reventó a trompadas todo el tiempo y, y con mil y una humillaciones. ¿Eso vos lo tenías, perdóname, escrito? ¿Lo vas descubriendo a medida que lo escribís o lo tenés esto como si es el plan previo? No, entonces... no, no, el plan previo no es un plan, es siquiera un esbozo, una uh -huh. idea que va apareciendo. Yo tengo esa preocupación. De ahí empiezan a, a, los personas empiezan a hacerlo y voy viendo que esta mujer perfectamente puede salir y matarlo a marido. Uh -huh. Ahora la pregunta. ¿Qué hice con esa mujer que de repente se reveló de mi plan, entre comillas, y se pega el tiro a ella? Entonces ahí se junta lo incógnito del cuento con los mecanismos que hacen que el cuento llegue a destino. A Abelardo me lo decía bien clarito, Abelardo Castillo. De repente hay una sumatoria de elementos que hacen que vos en un momento determinado descubras una ventana es que una te verdad. va, exactamente, te va a llevar al final del cuento. Te tirás por esa ventana, decía Abelardo, y llegas al final del cuento pero eso, digamos, están los instrumentos de la caja de, la, de herramientas de cada cual y también los miles de instrumentos que uno se fue fumando con, en su carrera de lector porque ahí está la cuestión, si vos sos ingeniero en puentes tenés que estudiar todos y cada uno de los puentes que en el mundo han sido y si te dice a mí no me gusta estudiar puentes, entonces no seas ingeniero en puentes dedicate claro. otra cosa y listo el pollo pero desde una tabla que te une eh, dos orillas hasta el Golden Gate tenés que haberlo estudiado, porque si no es, es imposible. Entonces... Se aprende de alguna manera, eso está ahí. Y sí, eso está ahí, está... Primero hay dos lecturas, una, una lectura absolutamente virginal, ¿eh? Tipo, sí. yo la llamo lectura madonna, ¿viste? Like a sí. like Virgin. ¿eh? Relájate y goza, te pones frente a la, a la novela o al cuento y disfrutás con lo que está pasando. Y después con un lapicito, que puede ser incluso un marcador, o una fotocopiadora, empezás, claro, empezás a ver cómo lo hizo este tipo, cómo, cómo me atrapó, por ejemplo, lo que decíamos de Quiroga, ¿cómo hizo Quiroga para la con guiones? Que dice, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, aquella es la pobre Alicia. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? El truco es el siguiente, ustedes revisan y van a ver que no es totalmente cierto. Pero si yo vi una trompa o yo vi unos colmillos y no, no hay ni colmillo ni nada hay una boca y después insiste Quiroga su trompa, mejor dicho ¿qué significa eso? ¿que él no sabía qué escribir? no, es una de las tantas astucias del narrador ¿por qué? porque de esa manera sos vos el que va a ponerle lo que falta la idea es que es un bicho tan repugnantemente indescriptible ¿no? él no dice Quiroga este bicho es indescriptible no se sabe si tiene una boca o si tiene una trompa eso es lo que hace el actor. Claro. Ahí nosotros al Aplas le pasamos con un trapo, digamos. Porque el te dice que es un genio, ojo, para mí era un genio que no sabía escribir. Ojo, quiero aclarar eso. Este, un, se fumó un universo maravilloso, pero anda de a escribirlo después, ¿no? Él te dice, por ejemplo, y lo que vio fue indescriptible. Bárbaro, y ahí te lo describe. Tenía 50 tentáculos, un ojo de este tamaño. Claro. Ese es el problema. No te, es te da espacio. Cándome. En cambio, Quiroga sí, sí. ¿Eh? con esa, Pou, esa. Bueno, bueno es un. Es, y en la entrevista un... de acá, ah, de Taller de, de, de, de Corte y Corrección, tengo muy presente, porque la he leído muchas veces, la he leído y ahora la volví a mirar. Esto que lo nombras a Belar, <coughs> esta entrevista que hacías a Velar, donde hablan de la elipsis, donde claro. hablan del pozo y el péndulo, donde vos le mencionas ese papel. En, no en blanco. Sí, sí, bueno, esa es una bueno. novela. Miren, ustedes sí, se no acuerdan. No lee, acuerdan no la... Bueno, es una maravilla. ¿Ustedes se acuerdan de esa película de Robert Enrico, le, Los Aventureros? La, ta, ra, ra, ra, ra, ra. Bueno, esa maravilla con Alain Delon, eh, sí. este, la ex de, del negro, este, ¿cómo se llama? El, el Cindy Poitier, ¿eh? sí. el, el este el Lauren Fisher de Denzel Washington de los años 60. Sí. Bueno, este eh, ¿Cómo se llama esta chica? No me acuerdo, pero estaba Lino Ventura, estaba en Alain ¿Y qué pasa? Estaba basada, esa maravillosa película, que es formidable, estaba basada en una novela de Don José Giovanni, que es un autor corso de novelas policiales, que además tuvo un pasado de, de, de bandido, ladrón, se conocía el Ampal de imagínate sí. vos las novelas maravillosas del tipo haciendo un escritorazo. Sí. Hay un momento, en la novela que no está en la película, la, la... ojo la película en comparación, que es excelente, en comparación con lo que se ve en Los Aventureros, la novela de José Giovanni, que la recomiendo vivamente, es una festita de cumpleaños, ¿no? parece Blanca y los siete Este, Hay momentos que a la chica, que está siendo acechada por una banda de malvivientes, le entregan un sobre, ¿no? Le dejan un sobre en la mesa. Cuando abren el sobre, ¿saben con lo que se encuentra? No decía, vos te vamos a sacar las pestañas con una tenaza, te vamos a meter este, una pajita eh, entre las uñas. No, no dice nada, es un papel vacío, bocata de cardenales, bocata de cardenales ¿Sí? cardenale para un psicólogo, ¿o no? Porque vos sos el que llena el miedo ahí. Sí, es tremendo, Eso, ese es el colmo de la crisis cuando, es como me contestaba Velardo cuando yo con le, le contesto. Que... No, no, no, no, Velardo hablando de. Sí, él no había acuerdo. leído la, la novela. Pero me decía, claro, es como decirle, mira, imagínate lo peor que te puede llegar a pasar, eso te vamos a hacer a vos. Claro. Tremendo. Tremendo, tremendo, un hallazgo. Tremendo. Un hallazgo. No, no, re, esa novela, perdón que quiero el chivo, no, no, no, sí, sí. esa novela la pueden conseguir en la colección aquella de Club del Misterio, de Bruguera. Quiero preguntarte, ¿se consigue? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí la, la, por ahí la podés encontrar al Mercado Libre. Pero léanlo, vean la foto de Giovanni ahí en el Google, van a ver lo que es. Yo digo, qué maravilla, qué, qué poder, ¿no? En una época en que Sartre estaba fumando la náusea, este tipo escribía literatura. <risa> y de la literatura que nos gusta, aparte, ¿no? Qué bueno. Eh, tengo varias cosas en la cabeza, pero eh, justo ahora que estás hablando de, de, del, del cuento también, eh, tenés una manera de empezar, esto decías, ¿no?, cuando contabas acerca de este cuento, de, de, de este libro, eh, ¿Pero tenés una manera de, de, de empezar siempre igual? o ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuándo, ¿cuándo sabes eh, que el cuento va a tener esa forma? Obviamente lo que dijiste recién de alguna manera lo responde pero también pensaba en este cuento que yo mencioné que es un cuento breve que me gustaría leerlo también este, porque es hermoso el este, Más allá del ventanal Justamente, cuando pensaste cómo contar esa historia? Porque, digamos, es como si el final estuviera al principio, claro. pero el lector no lo sabe. Eh, pero uno después sabe que, ah, bueno, lo que vio al principio es, de alguna manera, el final. Eh, ¿Cuándo sentiste que tenía esa forma, digamos? ¿Vino así puesto? En ese caso, en, en, en especial, no sabría decirlo, pero lo, pero efecto, generalmente ¿sí? lo que puedo decir es que cuando logro, o sea, yo entiendo que el, el, el cuento ya está andando cuando ya en el primer párrafo logro ponerles preguntas a los lectores y preguntas que se van a tener que responder sí o sí leyendo el cuento. Me parece que eso es básico. Eh, es infalible. Vos, es ¿sí? infalible, es, in, es infalible. Esta mañana me fui a hacer una algometría y, y descubrieron que tengo un cáncer en los huesos. Las caras, te, otra vez firmen, por favor, a la gente. ¿no? <risa> es mentira, es una ficción pero si uno en el comienzo de una de un relato puede provocar esas caras de... así me están mirando en serio, ¿eh? les hace gusto por lo directo y por lo brutal lógicamente no te miramos ¿Cómo, cómo? así porque en una argometría no hace que te tenés canso no, no, pero fue, pero fue una, una, una, una, una... de hecho esta mañana hice una argometría y también ayer hizo un, un, una tomografía de. ¿Cómo se llama? Tomografía no Resonancia. Eh, resonancia. resonancia de, exactamente. Descubrieron así un, un cálculo bastante gordito en el riñón, pero parece que no hay ni que operarlo, como dijo la, la operadora. Pero podría haber sido tranquilamente un tumor. Así que el tema es que uno, sí. digamos, plantea esa, esa posibilidad de asombrar por el absurdo, como recién lo que, lo que veíamos del de la puta este por la pregunta básica qué es lo que le pasa a este tipo ves por ejemplo, les voy a leer un comienzo de un cuento del nuevo libro, ¿eh? de, se titula Nunca la soledad fue tan oscura bueno. Nunca la soledad fue tan oscura esto tengo que decir es, es reciente ayer, lo escribió el domingo ah. Este ¿Es frío? ¿Es frío? voy a poner un poco de calor. <risa> Se titula La terapia de grupo y el instinto de cacería. Yo a todas las chicas les hacía lo mismo. A aclaro una cosa: no es un cuento escrito en, en primera persona. Ese yo está antepuesto a un guión de diálogo. Quiere decir que hay un tipo que está hablando. ¿Mm? Quiero aclararlo porque es algo que ustedes no lo pueden ver. Yo a todas las chicas les hacía lo mismo. A todas las desconocidas, no sé si me entienden, a todas, tendrían que haberme visto en aquella época. Santiago hablaba y hablaba, y a medida que iba desplegando el plano de sus humillaciones y fracasos, el terapeuta y los demás del grupo asentían en actitud de afectuoso respaldo. Desde lo alto los aros de básquetbol lo vigilaban todo en una especie de simétrica estereoscopía, Afectó a los símbolos, el licenciado Gedinsky, Wally, como el tipo había propuesto que lo llamaran para romper el hielo, había dispuesto que el grupo se reuniera con las sillas formando un círculo en el centro fundacional de la cancha de básquetbol del Club Social del Barrio. ¿Esto qué le importa al lector? Lo que le importa es lo que sigue. Después un punto de aparte dice, nunca me animé a hacérselo a ninguna en terreno firme. Seguía diciendo él que en los últimos meses, próximo a los 53 años, estaba volviendo bastante locuaz nunca me le animé a ninguna por la calle siempre se los hacía desde el colectivo sentado y atrás de la ventanilla y eso de puro, de puro cobarde ¿vieron? sonrió confuso, los demás, incluso Boli, alzaron los brazos en señal de indulgente aceptación y estaba bien él sabía que aquello no curaría su disfuncionalidad eréctil crónica pero al menos se sentía apoyado si de apoyo se trata se dijo en un rapto de humor negro algo es algo y el cuento sigue. Pero fíjense cómo, como si fueran capas de una cebolla, uno va descubriendo qué es lo que le pasa a este tipo. Ya no es un tipo cualquiera, es un tipo que le hizo cosas a las mujeres, no se sabe qué. Y eso no me van a decir que no es una pregunta que, que lo llama a, así. Bueno, entonces, al final les voy a leer este cuento, ¿ok? Listo, al final. Lo voy a tener bien calentitos, hasta el final vamos a leer el cuento. El tema, el tema es así, una cosa es tener un resfrío y otra es que no se te pare. ¿Me explico? Sí. Para, para un hombre que está en edad de todavía poder tener sexo Eso es imposible, humillante Y después se aclara que nunca lo pudo tener ¿Ven? Ahí está la clave Entonces ya tenés un personaje interesante Ahí ya tenés un personaje interesante No es simplemente un tipo que está deprimido Está deprimido porque no puede tener sexo ¿Está? Bueno este, La clave está en ese punto Uno dice, bueno Conseguí concitar la atención del lector en el primer párrafo. Le voy a releer. Yo a todas las chicas les hacía lo mismo. A todas las desconocidas, no sé si me entienden, a todas. Tendrían que haberme visto en aquella época. Y uno dice, ¿qué les hacía? Sí, sí, sí, es inquietante. Claro, ¿qué les hacía este tipo? Después, bueno, ya se va a ver qué les hacía. Pero lo importante es que el lector ya está creando en él una pregunta. ¿Qué pasa con este tipo? ¿Dónde está? ¿A quién les habla? Porque por eso me, me, les aclaré que hay eh, un guión largo ¿A quién está hablando? Bueno, aparece la terapia, aparece este terapeuta Va como de a poco, de no sé lo otro Exacto, y son preguntas que se contestan a futuro No es que uno diga, bueno, no entiendo, me quedo, mejor me voy a ver una película de dinosaurios Porque esto no lo entiendo O que se clausure de entrada, que uno dice, bueno, es un micro relato Ya o sea, está, está, listo el pollo eh, eh, cuando estabas, creo que en un momento comentaste que eh, acerca de, del placer de la escritura de la novela, o sea, lo que implica explayarse en una novela, aunque sí. tardaste bastante tiempo, ¿no? En, en escribir, 14 ¿verdad? años, tarde, en Victoria entre las sombras. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo fue el reencuentro con el cuento, con el género breve, o, o no hubo tal reencuentro, o siempre estuvo ahí? Yo pensé, y lo dije en un reportaje, me parece, que jamás iba a volver a escribir cuentos, porque estaba harto de la exigencia del cuento. ¿Mm? A mí mi maestro Vicente, me dijo, Vicente Batista, sí. me dijo este, el, el cuentista tiene 50.500 preceptos y deberes ¿eh? El novelista tiene uno solo, que es no aburrir es, Esa es la, la clave Entonces, yo digo, bueno, a ver cómo es esto de escribir una novela Me puse a escribir una novela y me sentí un po' otro suelto Porque estar saliendo del corsé, del cuento, una, una construcción lingüística que va hacia adentro narrativa que va para adentro y encontrarme con la novela que va para afuera sentía que era claro, yo soy tan tímido que dije bueno, esta, esta es mi, esta, es la, esta Entonces, es la mía encontré el género apto para la extroversión viste y ahí tenemos la novela ves y empiezan a salir un montón de cosas a la postre terminé eh, escribiendo tres novelas Victoria entre las sombras eh, su continuación, que sale el año que viene, que se titula Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes, y Macabra Artana, que ya es un gótico contemporáneo, 500 páginas, pero bueno, y dije, qué felicidad escribir novela, nunca más voy a escribir cuentos, que equivale a decir, nunca más voy a enamorarme de Nomi. ¿Me explico? Y Nomi me enamora todos los días, qué sé yo. Nunca pensás pensase una cosa así, no se puede digitar. Cuando de repente encuentro Panda, mi hija Florencia y Nomi eh, trabajando para Tinta Fresca eh, en una antología, andaba necesitando un, cuesto, un cuento de fantasmas, ¿eh? porque era una zona de trabajo de fantasmas. Y este, yo no le dije nada, agarré, en 20 minutos me escribió un cuentito de fantasmas, Dije, qué lindo escribir cuentos. Una cosa realmente fascinante escribir cuentos. Como si fuera la primera vez. Exactamente, como si fuera la primera vez. Hacía muchos años que yo no escribí un cuento, pero muchísimos años. Y este y ese cuento, que fue a fines de julio, le siguieron 19 cuentos más. Fue fines de julio de este año. Sí. Yo honestamente, ojo, para mí no es ningún mérito. Digo, no tengo ningún empacho en decir que para una novela tan libre, qué sé yo, tarde 14 años para escribirla. Y no porque sea larga, calcula, serían 10 páginas por año, más o menos. Así que bueno, se, hace, se me ocurre ahora hacer la cuenta. Este, ¿qué tenemos entonces? Que un tipo que dice, no, yo cuento nunca más, porque es tan incómodo. Ahora, también hacer el amor es incómodo, ¿o no? Y sí.